Bien, ¿qué tal gente? ¿Cómo les va? En este video les quiero enseñar cómo reemplazar los picos de, de una cocina En este caso es una cocina nueva Trae los picos instalados, que son los picos para gas natural Lo que vamos a hacer es cambiar el pico Ya que nos trae, nos trae el, los picos aparte, que son los picos para usarlos con tubo de gas, garrafa Así que bueno, como ven el procedimiento es fácil Usamos un tubo de 7 milímetros Y nos metemos en lo que sería la parte de la Ya Hay que sacar la parte negra esa en la parte de abajo Que es la de la hormiga de la Y bueno, después encontramos con el pico Bien Ahí lo que yo usé es una pinza de punta Para sacar el pico ya que es un lugar muy muy estrecho Y el dedo no entra. Lo único que entró fue una pinza de punta y para ponerlo también utilicé la pinza de punta no es necesario tener conocimiento de, de plomería, ni gasista, ni nada por el estilo solamente saber que trae rosca derecha y nada más no es que trae rosca izquierda como uno en otras, en otras cosas por ejemplo Bien, el procedimiento en las cuatro hornallas son, son iguales, eso sí, hay que prestar atención nomás porque tenemos tres hornallas, a ver, creo que tenemos tres hornallas iguales y una diferente, creo que la más chiquita esta, la cuestión es que bueno, en el papel este, ahí veremos bien nos no, o sea, no va mostrando qué hornalla, ya eh, qué piquito coincide con cada, cada hornal lo, no lo que hago para no perderme es sacar una, un pico sacar un pico del papel y así lo voy, lo voy cambiando para no, no perderme de todos modos traen unas, unas marcas por así decirlo en el mismo papel de indica una marca creo que creo que es para tubo de gas y dos marquitas creo que es para gas natural. Pero bueno como le dije, eh, el procedimiento en las cuatro hornallas son iguales. O sea, hay que sacar los cuatro picos e intercambiar por los cuatro picos que sería para, para tubo de gas. me voy a estar enseñando cómo cambiar el pico de lo que sería la parte del horno, o sea que hay que cambiar los 5 picos y a su vez eh, eh, lo que voy a hacer es instalar un caño galvanizado en la parte interna para así colocar la manguera que iría con el... Eh, o sea que se conectaría con la garrafa. La verdad es que es un procedimiento, le digo, es fácil. Tener algunos conocimientos más o menos del tema de las herramientas, por ahí nada más, tampoco tiene secreto esa herramienta. Lo, lo, lo que se ve en el video es lo único que hago. Como verán, el video prácticamente está crudo, ya que eh, o sea, no hubo modificación, a lo que voy no, no corté el video, sino directamente les mostré como lo cambié yo solo y o sea por ahí hay algunos movimientos medio raros medio malos porque bueno con una con una con una mano filmada y con la otra mano eh, iba sacando lo, los picos Y en este procedimiento igual de todos modos lo hice al revés eh, lo que hice es primero cambiar los picos y después en la tercera parte lo que hice es sacar toda esta chapa todo el chapón para luego colocar el, el caño galvanizado pero bueno eso lo vamos a ver en, en 9-10 minutos más adelante esta sería la, la hornalla la hornalla más grande 5 no. pico util, utilizamos eh, el mismo tubo de 7 milímetros un tubo o bien con la pinza de punta se lo puede sacar pero bueno para mí es más cómodo utilizar el tubo ya que a veces enrosca y después lo que haces con la pinza de punta se y nada pero bueno si uno no tiene el tubo prácticamente con la pinza de punta se lo puede se lo puede cambiar no tiene secreto Bien, como verán, yo iba respetando el dibujo. Sacaba uno, ponía otro, sacaba uno y ponía otro para no perder. Bien, pasamos a la parte del horno. Lo que voy a hacer es sacar la parte de, de esta tapa. Al quitar esta tapa nos vamos a encontrar una parte de, de lo que se la parte más grande del horno. No recuerdo cómo se llama esta parte. Por así decirlo, una hornalla grande el mechero, ahí está y bueno, este procedimiento es un poquitito más difícil ya que tuve que, bueno, remover el, el mechero o sea, correr el mechero, sacar los tornillos el tornillo de atrás para luego poner el, el, la llave tubo y así cambiar el, el pico también esto lo hice... Lo hice dentro todo rápido también Pero bueno Siempre En este caso bueno, necesité ayuda Si o si lo tuve que hacer con otra persona Para que me pueda dar una mano Ya que del otro lado yo filmaba Para ver Para ver que, que ingrese bien La punta de la, del tubo Hay que tener cuidado nomás con lo, con la válvula que trae, o sea la válvula que trae en los, en los cinco picos, ya sea en el horno, como así también en, los, en, los, en, los, en las hornachas, pero bueno acá en la parte del horno van a ver que el.. ¿Cómo se llama? Bueno, el cobre que tiene acá es bastante finito, hay que tener cuidado no cortarlo no ni nada por el estilo una vez se marcó, se cortó, si sí, o si sí, automáticamente, automáticamente hay que cortarlo porque la, la hornalla no va a funcionar directamente, o sea hornalla o el mechero como como les quede mejor bien, aquí ya saqué el, el pico y después lo que hago es colocar el otro pico y nada más bien como les dije hice todo al revés primero cambié los picos y bueno después de tuve que sacar todo nuevamente saqué las barrillas saqué las hornallas y quité los cuatro tornillos que sujetan la chapa esta que sería para descubrir la parte interna de lo que sería la la cocina Son cuatro tornillitos Bueno, ahí voy quitando hornalla por hornalla y entonces va a quitar la chapa de arriba bien en esta parte lo que hago es colocar teflón y luego colocar algún pegamento que haga cuerpo en este caso eh, coloqué fastidio lo único que hace es eh, hacer cuerpo nada más no es que se pega y nada por el estilo para luego instalar el el caño galvanizado en este caso vienen o sea, puedes poner un caño galvanizado o incluso vienen la malla metálica que es una malla que trae de goma y en la parte de arriba trae una, una malla metálica pero le digo la verdad recomiendo 100% colocar un tubo galvanizado porque como verán tenemos todo tan cerca ya sería lo que es el horno o las hornallas y el calor está ahí a, a centímetros de, del caño este y como verán al colocar este caño eh, evitamos así que, que se recaliente lo que sea si es que instalamos otro otro otro tipo de, de caño bien bueno, el procedimiento fue bastante rápido y ya les digo el vídeo dura 12, eh, 12 minutos 13 no recuerdo bien pero el vídeo en sí creo que duraba 16 segundos eh, 16 minutos y lo hice rápido y acá instalamos lo que es la manguera y nada más bueno gente espero que les haya servido gustado el vídeo y si fue así les invito a que le den me gusta y lo puedan compartir hasta el próximo vídeo gente